Profesor, ya terminó. Ya salieron las... Sí, a ver, ¿escuchó? A ver, luego. Sí, doctor, le decía que ya terminó el examen e incluso ya están las notas, ya, doctor. Ya, ok, listo. Entonces, entramos a la... Ya entramos... En la, a ver, en, la porta, en la plataforma hay un Skinny Killer. No, no, no, no sé quién será. Es tiempo ya de que de que pongan su nombre, pues, cuando ingresan, pues yo no, no le voy a dar acceso. No sé quién es Skinex Killer 360. No, no, no sé. Son topos, doctor, infiltrados. Quiero empieza, doctor, la, la expo? Ya, a ver, creo que ya hemos terminado el examen. Señores, a ver si reingresamos todos a la plataforma o lo que no están. Le vuelvo a, a repetir, hay un Skinex, Kile 360, no sé quién es. No le estoy dando el acceso. Es que a veces ingresan, doctor, sin, sin el nombre. ¿Cómo? A veces ingresan sin el nombre. Sí, pues, pero Skinex Killers, no sé. Oh. Sí, pues. Ya, a ver, vamos a, vamos a empezar. Eliana con... de la palabra. Eh, me han enviado el ya. Eh, ustedes son evolución histórica, ¿no? Vega. Sí, doctor. Sí, doctor. Todos somos evolución histórica. Me escucha ya, doctor. A ver, ¿tú, ¿quiénes son los de tu grupo, por favor? Eh, bueno, sí, la compañera quien les habla, Vega González Alex. Y con la venia del doctor y el beneplácito del auditorio, vamos a empezar esta exposición, doctor. Muy bien, vamos a hablar del sedentarismo, ¿no? Eh, sus audios, compañeros, por favor. A ver, por Muy favor, bien. sí, lo demás, compañero, a ver, eh, desactivan su audio para que puedan hacer la exposición. Ya continúa, Vega. vamos? Bien, eh, vamos a hablar brevemente del sedentarismo, ¿no? En primer lugar, encontramos al sedentarismo, que fue la primera manifestación de agrupación del hombre, debido a la búsqueda del espíritu y la acción, ya que al vivir al merced de la naturaleza y en condiciones extremadamente precarias, se vio en la necesidad de organizarse en pequeños grupos y asentarse en un lugar, aprendiendo de esta forma a convivir con más seres de su misma especie y repartiendo deberes y obligaciones tales como el cultivo y la caza. Después... ¿No? Ahí hacemos un alto. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos del sedentarismo, podemos, estamos empezando a hablar de la primera forma donde un grupo de seres humanos se asentaban en un territorio. Pero ¿qué es el sedentarismo a concepto de muchos autores? ¿no? Es una forma en la que una tribu, un pueblo, un hogar, una familia, etcétera, no, se quedaban, se asentaban en un lugar ¿no? y lo tomaban como su hogar. Eso es básicamente un concepto simple y sencillo del sedentarismo, ¿no? Ahora, claro que su antítesis del sedentarismo es el nomadismo, ¿no? Y obviamente el nomadismo también fue una práctica muy extendida durante la prehistoria, ¿no? Si mal no recuerdo, fue en los periodos neolítico y paleolítico, ¿no? Eh, cuando, bueno, estos hombres que querían asentarse en un lugar, ¿no? Este, agotaban los recursos de ese lugar y a su vez también este por las, ¿no? que los cambios climáticos, los cambios geológicos, se trasladaban a otro sitio. Eso era el nomadismo, ¿no? El sedentarismo viene a ser algo distinto, ¿no? Es cuando ya un grupo de personas se asentaba en un terreno, ¿correcto? Muy bien, ahora, siguiendo con la diapositiva, dice: después el mismo hombre primitivo, aprendiendo a vivir en conjunto con otros seres, forma la primera institución social, la familia. Cuya evolución es importante por ser la primera unión con otros seres biológicamente necesarios. Muy bien, entonces acá estamos apreciando de que efectivamente ya habían las primeras manifestaciones de Estado, ¿no? Eh, los seres humanos se asentaron y a su vez dieron nacimiento a la célula básica de la sociedad, que es la familia. Exactamente no se sabe realmente cómo, bueno, estos seres primitivos con tan poca inteligencia, ¿no? De repente para ellos el hecho de intimar, tener este, ¿no? este, digamos, eh, bueno, aparearse, ¿no? De repente algo instintivo, pero de repente ni siquiera se imaginaban cómo era, pues, el, el proceso de fecundación, el embarazo, etcétera, ¿No? Siguiente, por favor, compañero. Siguiente diapositiva, David, por favor. David. Muy bien. Ahora, cuando, eh, la que sigue esos audios, por favor, compañeros, por favor, un poquito de respeto. Muy bien. este Si seguimos con la familia, retrocede una, por favor, David. David. Muy bien. No, David, retrocede una en la segunda diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, doctor, cuando, como le vengo diciendo, no la familia, nadie sabe en sí cuándo surge la familia como tal, ¿no? Porque no existen modos, ni forma, ni medios con las cuales se pueda estructurarse en el conocimiento de la familia primitiva, ¿no? Y es lo que yo le repito, ¿no? ¿no? No sabían de repente ellos cómo formaban una, un, cómo nacían los hijos, ¿no? Ahora, ¿no? Dice desde que un hombre empezó a vivir con una mujer hasta el nacimiento del primer hijo y su convivencia, ¿no? Lo cierto es que marcó una pauta para la primera estructura social, con el tiempo y con la ayuda del medio ambiente y la familia, se desarrollaron ciertas formas prestatales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva, no? Lo que les vine a repetir de que no se sabe exactamente cómo los seres primitivos, los hombres primitivos, procreaban a los hijos, pero en la lámina podemos observar de que ahí en la primera podemos ver una foto donde hay una madre con un niño, Acá hay un, un hombre mayor con canas, ¿no? Imagino que es el mayor del grupo, ¿no? Vemos a dos personas y vemos al, al, al digamos, al alfa, ¿no? Con, el, con la lanza a punto de defenderla, ¿no? Y bueno, este, obviamente ellos que, que yo creo que incitivamente tuvieron la necesidad de agruparse, ¿no? De juntarse, de andar juntos, ¿no? Entonces, ahí es donde podríamos decir así, pobremente, que ya existía una familia, no bien consolidada por la baja inteligencia, pero era una familia, ¿no? Muy bien, entonces, dicen, ¿no? Se ciertas, se desarrollaron ciertas formas preestatales como la banda y la tribu, la horda, la agencia, el clan y el totem el tabú y el carisma. Vamos a hablar netamente de la banda. Siguiente, por favor, compañero David. Compañero David. Está emocionado por su venta el compañero David. Compañero David. Compañero David, la siguiente, por favor. Compañero no David. ya. Ahorita sí, muy bien, gracias. Sí, David, gracias. Muy bien, la banda. Estos fueron los grupos locales integrados por un número de personas más o menos estables pocos numerosos y compuesto por familias de bajo nivel cultural. ¿no? El número de miembros de una banda en territorios que ofrecen buenas perspectivas puede llegar hasta 350 o 400 personas, pero va reduciendo este máximo según las condiciones hasta llegar a ser limitados a 10 o 15. Pero en realidad la cifra normal entre ese máximo y mínimo es de aproximadamente 100 a 150 miembros. Ahora, la banda se le como un grupo local primario con su organización y bien, bueno, En la primera parte dicen, ¿no? Fueron integrados por un número de personas menos estables, pocos numerosos por familia de bajo nivel cultural. Entonces, ahí vemos entender de que de repente estas manifestaciones sociales se agrupan tal vez, pero no de repente había un motivo, digamos, fuerte como para andar juntos, ¿no? Ahora dicen eh, que de repente los miembros de una banda en territorios que fuesen buenas perspectivas. Ahí, ¿cómo lo entendemos? Que de repente estas bandas se, aso se asociaban, se establecían en un sitio donde de repente las condiciones climáticas, la tierra era fértil, se podía cazar, ¿no? Y ahí se agrupaban, pues, 300 400 personas, ¿no? Pero también condiciones precarias llegaban a ser 10 o 15. Pero en realidad la cifra normal es ¿no? que es de 100 a 150 miembros. Entonces hablamos que de repente ellos aprendieron culturas, que, perdón, habilidades como la casa, etc. ¿no? Pero también se le un grupo local primario con su organización y población pobre porque de repente no tenían pues esos indicios de, de asociarse, de organizarse. no es, Tenían un escaso nivel cultural y bueno, pero fueron las primeras manifestaciones de, ¿no? de, de grupos sociales asentados en un terreno. Siguiente, por favor. Siguiente, David. Hola. Muy bien. Muy bien, y entonces ya vamos netamente a los conceptos previos del Estado, ¿no? ¿Qué dice? La palabra Estado en términos jurídicos, políticos, se le debe a Maquiavelo. Cuando introdujo esta palabra en su obra, el príncipe, al decir, los estados y las soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres y fueron y son repúblicas o principados. Bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de Maquiavelo? no? Lo hemos escuchado al doctor no, en sus magistrales clases, no. a su vez hemos leído, donde Maquiavelo prácticamente podemos decir que le da una definición clara. Y cuando él dice que son repúblicas, podemos decir de que él también hablaba de estados eh, republicanos, en este sentido, estados donde había participación ciudadana o principados, y los principados obviamente, esa frase viene de este canalla llamado Luis XIV, donde él dice que eh, el Estado soy yo, ¿no? Ya después les hablaré de eso, más adelante, ¿no? Ahora, Platón estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales, y con ello analiza las partes y funciones del Estado, y posteriormente la del ser humano, con lo cual establece el principio de Estado anterior al hombre. Entonces, ¿qué es lo que veía de repente Platón? No, eh, Obviamente el ser humano iba a evolucionar, iba pues, este, a adquirir conocimiento, cultura, entonces él ya preveía de que de repente ese estado, esa manifestación de tres elementos que son territorio, personas y ¿no? Y gobierno se iba a establecer, ya estaba de predestinado para consolidarse así, por eso él dice, un estado anterior al hombre. Ahora, Aristóteles por su parte es más enfático y declara que el estado existe por naturaleza y por tanto es anterior ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ahí se te escucha. Se, ¿Se escucha, doctor? No sí. Ahí se te escucha. Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, mira, sí. Ya, muy bien. ¿En dónde me quedé? En Platón, ¿no? ¿En, o... Aristóteles. Aristóteles. En Aristóteles. Ya, muy bien. Este... Muy bien. Entonces, Aristóteles, por su parte, es más enfático y declara que el Estado existe por naturaleza y por tanto es anterior al hombre, no por ser estado suficiente y, sol y, po y solo podrá serlo respecto al todo. Entonces, también vemos una manifestación similar, ¿no? Que el Estado ya existe por naturaleza, porque veían, preveían de que ese se iba a configurar, ¿no? Esos tres elementos. Ahora, por su parte, Luis XIV de Francia, rey de Francia, ¿no? En la época del absolutismo, se atreve a decir ya la conocida frase, el Estado soy yo. Entonces, desde ahí, cuando nosotros escuchamos eso, eh, nos imaginamos a un gobierno, pues, o a un principado eh, arbitrario, ¿no? Es, eh, cuando hablamos de que bueno, si ustedes han repasado la historia, no, eh, la, en la monarquía hubieron reyes, pues, este, tiranos crueles, no, y a su vez también hubo un rey que resaltó de entre todos ellos, que fue el rey Salomón, no, pero bueno, es otra historia. En este caso el absolutismo no fue nada porque nada, pues, favorable porque de ahí eh, deducimos que fue un gobierno arbitrario. Siguiente, por favor, compañero David. David. Muy bien. Gracias. Ahora, eh, vayamos a los estados antiguos. Tenemos en primer lugar al Estado egipcio, ¿no? Más o menos 5.000, hace más de 5.000 años, aparece la autoridad centrali centralizada en el antiguo Egipto. Se carece que de los datos exactos para reconstruir aquel proceso de centralización, ¿no? Tenían un Estado personalizado. La teoría del Estado egipcio se resumiría en que el Estado es el faraón. Afirmación que no solo es reconocida por el faraón, sino por, los, sino por todos los subordinados a este. Entonces, desde ahí también podemos, este, ¿no? podemos afirmar de que obviamente en Egipto el soberano era el faraón. Y ahí también se desprende esa palabra, no el Estado soy yo. Entonces decimos que se centralizaba en el faraón etcétera, ¿no? Aunque también tuvo su organización social, ¿no? Eso lo vimos en la clase del doctor, ¿no? En la clase que nos explicó de que había su organización social. Muy bien, ahora vayamos a Grecia, ¿no? En Grecia su unidad política básica era, fue la polis, ¿no? Su geografía determina el aislamiento territorial. Tenían una tecnología poco desarrollada en lo agrario y una población en expansión. Cuando hablamos de la polis, hablamos de que era una estructura típica de una comunidad, ¿no? En el mundo antiguo griego. Una polis consistía en un centro urbano frecuentemente fortificado y con un centro sagrado construido en una acrópolis, ¿no? Natural o un puerto. ¿no? el cual contribuía a un territorio circundante entonces ahí hablamos de que ellos ya se habían asentado en un territorio ¿no? ahora dice eh, no desarrollaron mucha en lo agrario de repente eran más pensadores ¿no? y algo que es muy importante resaltar de los griegos es que tenían algo que no tenían otros estados ellos nacían con ideas pues de libertad ¿no? algo que no se daba en otros sitios ¿no? ahora dice ¿no? Eh, también se reconoce en sus los asuntos públicos por medio, tenían costumbres organizacionales y se permitía la participación en los asuntos públicos promedio de asamblea. ¿no? Su autoridad no estaba basada en una sola persona, sino que se dividía en varios jefes y se reconocía el consejo de ancianos. Entonces, desde ahí nosotros podemos observar que los griegos ya tenían, ya prácticamente se estaban consolidando como Estado, porque tenían democracia, las personas intervenían y la autoridad no solo recaía en uno. ¿no? Eso es algo interesante en la cultura griega. Muy bien, ahora en Roma dice, ¿no? El Estado aparece condicionado por las fuentes interacciones de distintos grupos humanos. Surge por la necesidad de imponer la autoridad central al pueblo. La formación de Roma como ciudad-estado parece determinada por la existencia de un Estado anterior, el Etrusco. Entonces, cuando nosotros decimos qué es el etrusco, habrán escuchado de repente, ¿no? Los etruscos fueron una civilización que habitó en el centro de la península itálica entre los siglos 3 y 7 antes de Cristo, ¿no? Hasta que su territorio pues fue conquistado, no por la expansión romana, eso si mal no recuerdo fue aproximadamente en el 509 antes de Cristo, pero miren lo que dice, no cuyos orígenes se han perdido, pero es posible conjeturar como similar al desarrollo que se dio en Grecia. Entonces, los mismos romanos imitaron estas costumbres, ¿no? Estas costumbres democráticas de este pueblo, de los etruscos, ¿no? Pero obviamente, ¿no? La, eh, como dicen, ¿no? Eh, Roma trajo muchas costumbres, este, muchas costumbres y muchas, este, ¿cómo se dicen? Muchas, eh, muchas ideas liberales de Grecia, ¿no? Muy bien, ahora también recordemos que Roma tuvo tres etapas, ¿no? La monarquía, la república y el imperio, ¿no? Y cada etapa, ¿no? Conllevó una democracia distinta. Siguiente, por favor, compañero. Muy bien, ahora nos vamos a una etapa maravillosa para mí, ¿no? Porque, eh, bueno, es una etapa bonita que si se hubiera mejorado hubiera sido mejor, ¿no? El feudalismo, ¿no? Dice que el feudalismo es una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre vasallos y los señores feudales. ¿Qué podemos decir ahí? Un vasallo en un sinónimo o en un conjunto de sinónimos podemos decir que un vasallo es un servil, ¿no? Es un lacayo, ¿no? Un sirviente, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que habían relaciones, podemos decir, podemos advertir de que pues el vasallo, ¿no? Había una relación con el señor feudal que era su jefe. Ahora dice, ¿no? El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa durante la Edad Media, ¿no? Eso, si mal no recuerdo, fue entre los siglos este, 9 y los, el siglo XIV, ¿no? 1300, ¿no? Ahora dice que el término feudalismo deriva de la palabra feudo y los que hemos llevado derecho civil, derechos reales, sabemos que el feudo era el contrato por el cual el señor feudal le daba al servil, al lacayo, al vasallo, le daba una cantidad de tierras para que la trabaje, con la condición de que la trabaje, la produzca y a su vez este había, tenía que haber como que una relación de fidelidad, de, fidelidad, de lealtad, ¿no? El, el, el, el feudal, el señor feudal, pues era mi tenía que obedecerlo en todo, ¿no? Y obviamente, pues, este, sabemos que los señores feudales, este, ¿no? Prácticamente eran como, tenían mucho poder, ¿no? Eh, cobraban impuestos eh, y a su vez pagaban impuestos que les imponían, ¿no? Ahora dices que el feudalismo se sustenta en la gran propiedad territorial, eh, la influencia de los caballeros, la conformación de los señoríos servidumbre y el poderío de la iglesia. ¿no? Entonces también dice que la palabra feudalismo hace referencia a la época feudal que se sitúa en los siglos, ¿no? como ya lo expliqué. Muy bien, siguiente por favor compañero. Compañero, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito la estructura social del feudalismo. ¿no? Eh, vemos acá como Estado, acá vemos todavía que es un Estado absolutista. ¿Por qué? Porque tenemos un rey tenemos duques, tenemos condes, ¿no? Estos son la familia de los reales. Y, y los, altos pre, eh, los altos prelados nosotros podríamos decir que de repente eran autoridades eclesiásticas bien altas, ¿no? Que no es lo mismo el que está en la tercera línea, que es un obispo, ¿no? También están los caballeros, los señores eran los señores feudales, ¿no? y por último tenemos a los soldados los campesinos y los siervos no la última rueda del caballo entonces desde ahí podemos advertir de que los siervos y los campesinos tenían una reunión de subordinación con los señores feudales pero como una pastillita en el pasado recuerden que obviamente esta época del feudalismo sobre todo en Inglaterra acabó por la revolución no la revolución inglesa donde derrocaron al señor Juan tierra para que firme la primera carta no la primera carta magna pero es conocida como la historia por la carta, como la carta de libertades, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahora, bueno, pasamos a una etapa cronológica de la historia que de repente dio nacimiento a muchas ideas liberales que hasta ahora se mantienen, ¿no? Dicen, desde el atropello del Estado soy yo, manifestado como el más nocivo absolutismo, el pueblo sintió la negación total de sus derechos y rotos todos sus principios e ideas, es ahí donde empieza a crecer el resentimiento y surge poco a poco la semilla de la rebelión. Y esta vía de manifestarse con toda su violencia y hacer explosión para culminar el 14 de julio de 1789. La revolución dio paso a nuevas formas. Con todas sus naturales e impropias acciones excesivas, ¿no? Entonces, hasta ahí que nos dice la diapositiva, ¿no? Que nació de, de, del atropello, ¿no? Del, del de, esa, de esa frase manifestada por Luis XIV que decía, el Estado soy yo. Entonces, hablamos de algo, eso no es sano, ¿no? Confiarle tanto poder a un hombre lo corrompe y lo pervierte. Entonces, cuando dice, ¿no? Como era un Estado pues absolutista, y ojo que no sé si han leído o han escuchado en la historia, el, bueno, como una de las tantas características comentan de que el pueblo francés había pasado hambre. ¿Por qué? Porque Luis XVI, en ese entonces el monarca, financiaba guerras para, eh, en contra de Inglaterra, ¿no? A su vez también recuerden, compañeros, que eh, si mal si mal no recuerdo ¿no? Los, los datos históricos, no me falla, que el señor Luis XVI y su esposa pues ganaban, gastaban este mucho dinero ¿no? en los banquetes reales, los bailes, no, inclusive en los vestidos de la esposa de Luis XVI pues se gastaban miles y miles de monedas de oro, no, entonces parte de eso mientras que el pueblo abajo sentía hambre. ¿No? Hubiera sido mejor que los reyes ese dinero, en vez de invertirlo en guerra, lo, lo utilicen para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Y obviamente por eso los guillotinaron a Luis XVI, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahora dice, ¿no? La mayor aportación de este levantamiento fue la declaración de los derechos del hombre y ciudadano. ¿no? Entonces, ahí nosotros aprendemos algo muy importante, ¿no? En esa declaración se dan como tres o de repente más derechos a una persona, que es el derecho a la vida a la propiedad y a la rebelión, lo que actualmente todo Estado moderno practica, ¿no? Ahora dice que eh, se fundamentó en la teoría de Juan Jacob Rousseau, que escribió el contrato social, y ya sabemos que el contrato social prácticamente es, ¿no? Muy bien, yo me someto al gobierno... Siempre y cuando voy a cumplir las leyes, pagar mis impuestos y espero protege, eh, recibir una protección del gobierno. no. Ese es el contrato social brevemente explicado, como dicen no en cristiano. Ahora, dice, no, ahí se definen los, los fines de un nuevo Estado nacido en la sangre de muchas personas, ¿no? de un Estado que surge de las cenizas del nepotismo y la crevedad, el Estado moderno de derecho. ¿no? Obviamente, toda revolución siempre, como lo dijo el doctor Aníbal Torres, en una revolución, Va a correr sangre. Siguiente, por favor, compañero. Compañero. Está emocionado, ahí con su 20. Muy bien. Ahora, gracias. La característica es el Estado moderno, ¿no? Dice, eh, eh, muy bien, Dije, ¿no? Eh, estas son, pues, unas características que se dieron y que actualmente en nuestro gobierno, en nuestro país, se practica, ¿no? Si bien es cierto, dice una cierta entidad territorial, esto se refiere al medio físico que es necesaria para la sustentación del Estado y debe ser una magnitud que no convierte en demasiado pesada las tareas que el Estado debe afrontar. Entonces, ¿qué decimos ahí nosotros? Nosotros ahí decimos de que obviamente un espacio geográfico es un terreno. Y obviamente un terreno de, donde podamos vivir, ¿no? Porque como dice, ¿no? Que no convierten demasiada pesada las tareas del Estado. No creo que hayan personas que quieran establecerse en el Monte Everest, ¿no? Y que ahí hay un gobierno, porque no se podría, ¿no? Ahora dice, establecimiento de un poder central suficientemente fuerte, ¿no? Se logra suprimir o reducir drásticamente los antiguos poderes feudales, entre ellos el poder de la Iglesia que se vincula a lo que actualmente llamaríamos el Estado de Proyecto Nacional. Ese Estado de Proyecto Nacional nace a raíz, ¿no?, del, del ¿no? Eh, de la crisis del orden feudal, eso es en el siglo XIII, ¿no? Como las cruzadas, que fueron los intentos por recuperar tierra santa, ¿no?, de eh, dominio musulmán, la pérdida de los... no de prestigio de los señores feudales, la caída de la Iglesia Católica. Entonces, desde ahí ya estamos hablando del proyecto del Estado Nacional, que el profe también lo explicó en clase, ¿no? Ahora dice, ¿no? Creación de una infraestructura administrativa, financiera, militar y diplomática. Se desarrolla una burocracia administrativa que trabaja impersonalmente para el Estado. Burocracia, que su nombre en significado es el poder, el, el poder, ¿no? El poder del gobierno, ¿no? Y capacidad financiera se retroalimenta. La obtención y administración de recursos exige personal dedicado por completo a estas tareas. La diplomacia se convierte en un instrumento indispensable para las relaciones con las demás entidades estatales que constituyen un sistema en su conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad financiera, ¿no? ¿Quién es el encargado de eh, recaudar tributos en este país? La SUNAT. Entonces, desde ahí tenemos una característica, ¿no? Hay una infraestructura administrativa, financiera militar. Cuando hablamos de administrativa, hablamos del gobierno, ¿no? Que administra los recursos, etcétera. Ahora, en, la, en el último párrafo dice, consolidar la unidad económica. El Estado debe ser capaz de regular y dirigir la economía en su propio seno, ir con respecto al, al exterior. Cuando hablamos de la consolidación de unidad económica, ¿quién es el encargado de dirigir la política monetaria y financiera de este país? El Banco Central de reservas, ¿no? Y a su vez, ¿no? Implantar un sistema aduanal, ¿no? Eh, y normar eh, normas precisas que controlen la entrada y salida de bienes. Este, ese es el comercio. Tenemos a, a aduanas que fue absorbido por suna ¿no? Siguiente compañero, por favor. David. David. Muy bien. Eh, ya entrando a la última parte, ¿no? ¿Qué es el ¿Qué es el Estado? Un concepto, ¿no? se conoce con exactitud el origen de la palabra Estado desde el punto de vista jurídico-político, pero sí podemos afirmar que equivale a la polis o ciudad, Estado de los griegos, ¿no? Entonces, ese término de la polis ya se lo expliqué, ¿no? Que obviamente ya podemos desprender de que Grecia estaba adelantado eh, antiguamente lo que era Estado. Ahora, dice, ¿no? No es sino hasta la Edad Media cuando por primera vez surge el nombre stati, Estado, término tomado y sostenido por Maquiavelo anteriormente citado. Obviamente que sabemos que Maquiavelo fue un hombre muy inteligente, ¿no? Fue un hombre que escribió lo que iba a pasar, cómo se iba a someter la gente al poder del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos hablado antes. Ahora, los elementos del Estado son pueblo, territorio y poder, ¿no? No puede faltar uno, porque, a ver, digamos, ¿qué, qué pasaría si un, uh, hubiera un pueblo y hubiera un territorio, pero no hubiera poder? Hubiera anarquía, hubiera desorden. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un territorio y un poder? Pero no habría, perdón, no habría pueblo, entonces el gobierno no gobernaría a nadie. ¿Y qué pasaría? Que si había un territorio, perdón, habría un pueblo, habría un poder y no habría territorio, no podríamos estar parados en el agua, ¿no? ni que eh, Salvo que fuéramos pescados, ¿no? Ahora, el último dice, esta es una sociedad humana, ¿no? sociedad humana, pueblo, asentada de manera permanente en un territorio, territorio, ¿no? Sujeta a un poder soberano que crea y define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor, David. Terminando ya con las diapositivas, compañeros, porque creo que los estoy aburriendo. Me faltan dos minutos a mí. El artículo 43, ¿no? El Estado a la luz de la Constitución Política del Perú. En la Constitución, en el artículo 43 de la Constitución, nos dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de, de poderes. No olviden que la palabra democrática es poder del pueblo, burocracia, poder del Estado. ¿no? Y es de ahí desprendemos los elementos que son soberanía, pueblo, poder público, derecho a alterar, o modificar la forma de gobierno. Siguiente, por favor, compañero. Siguiente, muy bien. Y terminando, compañeros, yo sé que quieren que siga exponiendo, pero bueno, todo tiene su final, como dice la canción, ¿no? Hemos visto poco a poco cómo se va consolidando el Estado a través de la historia desde la perspectiva de muchos autores, pero nuestra definición de Estado es la siguiente, ¿no? El Estado es una organización jurídico-política que está autorizada para ejercer la fuerza para tener el control de los miembros de la sociedad. Dicho estado no puede funcionar sin tres elementos fundamentales, que son el pueblo, el territorio y el poder. Y eso ya lo expliqué, ¿no? Porque no pueden, si uno no está, no se va a considerar estado, ¿no? Entonces, dada la definición de estado, según el entendimiento, nuestro entendimiento de todo el grupo, concluimos este trabajo para la búsqueda de nuevas y mejores reflexiones acerca de lo que es organización de nuestro país a través de la historia y sus consecuencias del, esta, del territorio peruano. Siguiente, por favor, compañero. Siguiente, David. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Bueno, eh, las felicitaciones del caso, muy buena exposición, clara y sencilla. Y eh, bueno, en el tiempo no hay ningún problema. Eh, lo importante es que... El tema escogido ha sido bien claro y bien resumido, ¿no? Porque cuando hablamos de Estado, tenemos pues cantidades de, de repente de hora en, en hablar...